Muchas gracias a la IAPN Madrid y España por, por invitarme a esta, a esta jornada y, y bueno pues encantada de compartir mesa con Elena Rodríguez, con quien como ella bien, bien ha dicho pues, pues hemos desde el principio de, de salir el ingreso mínimo vital pues hemos trabajado conjuntamente, a mí me consta, es la primera conclusión que tengo de este trabajo conjunto entre la Administración General del Estado, en concreto el Ministerio de Inclusión y la Secretaría General encabezada por Milagros, y todo su equipo pues, con las entidades del tercer sector. Entonces, pues muy, muy agradecida en, en nombre de la Fundación Secretaria Gitano, de, de la IAPN y de todas las entidades, de ese, de ese proceso de, de escucha, de esa, de esa intención siempre que, que habéis tenido de, de escuchar lo que hacemos las entidades sociales, porque al final representamos a, a las personas y podemos dar, dar voz a sus situaciones. Entonces, bueno, dicho esto, no, no, me, no, no me demoro más en, en los agradecimientos, que es lo primero que siempre es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Esos, esos dichos, tan buenos dichos que tenemos en, nuestro, en nuestra cultura. Pues nada, eh, os voy a compartir eh, una, una presentación donde he intentado pues, volcar las, bueno, pues, las principales conclusiones o, o visiones que, que tengo o que tenemos desde el tercero tercer sector sobre las oportunidades y los retos del, del ingreso mínimo vital. ¿vale? Confírmame, Marcelo, por favor, que se ve bien. Sí, Maite, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues eh, eh, nada, en, en primer lugar, bueno, eh, un poquito así como, como, como primera, primera conclusión ¿no? acerca del ingreso mínimo vital, creo que eh, lo habéis mencionado tanto Elena como las dos personas de la inauguración, el ingreso mínimo vital es el principal mecanismo de protección social que tenemos en España, con carácter universal como derecho subjetivo. Ha venido para quedarse y era bueno, pues, eh, muy, muy deseado por el general de la ciudadanía, pero sobre todo por las entidades del sector y también las administraciones públicas, por supuesto, aquellas que tienen, pues, la sensibilidad suficiente como para saber que necesitábamos un mecanismo de protección que nos sirviera, pues, para eh, luchar contra la pobreza extrema. Eh, eh, va dirigido a la pobreza extrema, ¿no?, a erradicarla y garantizar unos ingresos suficientes para que las personas pueden, puedan vivir con una, una mínima calidad de vida, eh, unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Es una buena herramienta para, para reducir el riesgo de pobreza, pero no va dirigido a eso, va sobre todo dirigido a la, a la pobreza más, más alta. Y luego también quiero destacar que eh, es, puede ser una buena herramienta para luchar contra la pobreza infantil, porque hay que visibilizar que existe pobreza infantil en España. Es uno de nuestros graves problemas y parte de esa población, en una parte importante de esa población que está en pobreza extrema, un riesgo de pobreza, son niños y niñas y adolescentes. ¿Vale? Y luego es una buena herramienta que puede contribuir a la cohesión social de nuestro país, puesto que las competencias en materia de, de medidas sociales están eh, transferidas y en los principales pilares de la inclusión social, la educación, las etc., están transferidas. Bueno, pues un, una herramienta de estas características puede contribuir a esa cohesión social y a disminuir las diferencias que hay entre comunidades autónomas y entre personas que bueno pues, proceden de distintos territorios. Pero ¿qué ocurre? Y bueno, y están en distintos estratos, y en distintos niveles socioeconómicos, ¿vale? eh, ¿Qué ocurre? Pues que es muy joven, el ingreso mínimo vital en pandemia, y aunque nos parece, pues bueno, pues también por nuestra capacidad de resiliencia y de, de, de defensa contra las adversidades, que eso de la pandemia ocurrió hace muchísimo, porque nuestra vida en estos años ha sido muy, muy intensiva, pues, nació hace dos años, lo habéis dicho todas las personas que han estado antes en... en en el uso de la palabra, ¿no? Entonces, es joven, eh, faltan mejoras, tiene que desarrollarse, como bien decía Elena, tiene que rodar, tenemos que ver en lo que no funciona, en lo que sí funciona, eh, en, en cuáles son las trabas, hay que conseguir una mayor cobertura, porque como bien se ha dicho, solo se ha llegado a la mitad de la población destinataria estimada. Sobre todo, tendría que ser mucho más ágil en la respuesta y en la atención a la ciudadanía, la administración en España en general es muy lenta, es muy lenta y las personas eh, comen todos los días y tienen que pagar la luz todos los días, todos los meses, vamos, y tienen que pagar eh, también pues, la vivienda todos los meses y los gastos bueno, pues, de vida eh, con, con continuidad. Entonces, tenemos que ser más ágiles y luego pues, hay que desarrollar medidas que vengan no contempladas en la ley que aún pues están desarrollándose y Elena nos ha avanzado algunas. Entonces, eh, eh, cuando me, me decía Marcelo, para, para un poco orientar la comunicación, pues oportunidades y retos, ¿no? Como vemos el IMV desde el tercer sector cuáles son las oportunidades que nos está brindando cuáles son los retos, ¿no? y las principales dificultades, cómo abordarlas, y decía, bueno, y esta, esta medida de protección social de carácter universal como derecho subjetivo existe en otros países del mundo, bien, sí, sí existe, y cómo está funcionando en aquellos que la tienen implantada, ¿Qué dificultades tiene, es decir, cómo estamos a nivel de otros países, entonces, eso nos debe orientar cómo debería funcionar, cómo, bueno, pues en qué medida el IMV está siendo similar, a cómo se está desarrollando la protección social en otros, en otros países, qué dificultades está teniendo y qué soluciones se están dando. ¿no? Entonces, bueno, pues llegó a mis manos el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, que presentó hace nada, hace unos días, un informe en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en Ginebra justo sobre eh, la funcionalidad de los sistemas de protección social en el mundo. Hizo un informe eh, sobre 36 países, incluida España. Y bueno, su principal conclusión es que hay millones de personas que son incapaces de beneficiarse de los sistemas que crean los países para protegerlos. vale Y que eh, estos países, y España es uno de ellos, aunque sé que no es esa su intención, pero está cayendo en el mismo error, prestan muy poca atención a esas personas que quedan al margen de estos sistemas de protección, porque no abordan los motivos por los que no pueden acceder o no pueden, eh, no pueden llegar a beneficiarse de esos, eh, de esos sistemas de protección. ¿no? Eh, a su juicio, eh, eh, estas, eh, o sea, las razones que existen, para que haya millones de personas que no, estén, no se estén beneficiando de estos sistemas de protección, donde podríamos incluir al ingreso mínimo vital, pues son varias. Ellos, él creo que son seis los grandes tips, ¿no? los, los, los grandes conclusiones las grandes barreras que, que están teniendo eh, en, en los países a la hora de su protección social, sus mecanismos de protección social, pues realmente... Eh, acojan a aquellas personas que los necesitan. ¿vale? En primer lugar, el monteño, ya, ya habéis mencionado. Es decir, los sistemas de protección social tienen fallos, fallos que implican que muchas personas, no millones en España, pero sí miles, pues no se estén beneficiando de estos mecanismos. Esto supone un vacío en el uso de los recursos públicos, no solamente a nivel económico, sino a nivel de recursos, de prestaciones, de, de ayudas, de servicios, ¿no? Y, por supuesto, una falta de garantía de derechos. En segundo lugar, está... Eh, la ausencia de concienciación, Elena ha dado algunos datos del de estudio que ha mencionado, es decir, hay población potencialmente destinataria de estos sistemas de protección, en este caso el ingreso mínimo vital, que no desconoce, no tienen conocimiento de que en España exista ese sistema de protección social. El IMV se ha divulgado muchísimo, ha habido una gran difusión y en eso el de Inclusión ha hecho muchos esfuerzos desde el principio a través de distintos canales. Televisión, medios tradicionales, redes sociales, etcétera. Pero hay con la destinataria pues, que no es consciente de que existen esos sistemas de protección. E incluso aquellos que sí saben que existen, pues también lo habéis mencionado. En este informe del relator especial, pues otra de las conclusiones que da en el análisis de estos, de estos 36 pa países es que coincide que el ingreso vital junto a otros sistemas de protección, pues justo tiene este problema que hay. Muchas personas que, aun sabiendo que existe la protección, no saben si tienen derecho, si cumplen los requisitos o no, no saben cómo solicitarlo o los procesos de solicitud son increíblemente costosos o muy complejos. Y, y, y bueno, pues las personas o no, no saben cómo desarrollarlos o cual, ante cualquier trabajo, bueno, pues yo creo que sufre lo que en psicología llamamos la indecisión aprendida. Están tan acostumbrados a que el sistema no les cubra, no les proteja, y haya mucho papeleo, en sus palabras, mucho papeleo, muchos trámites, no me dan cita, etcétera, que al final pues, piensan que ellos no son merecedores de, o no, no se, se van a encontrar los mismos, los mismos, las mismas trabas. ¿no? Entonces, pues no merece la pena gastar energía. Luego hay otro elemento que puede ser la razón de esos dos de cada tres, eh, potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que mencionaba Elena hace un ratito, de todos los que perciben rentas mínimas, en España, todas las personas que reciben rentas mínimas, solo un tercio eh, eh, ha, ha solicitado y es beneficiaria del ingreso mínimo vital. Los dos tercios eh, restantes no, y luego hay también muchas personas que, aun sabiendo que existe la protección, sabiendo cómo la tiene que solicitar no llega a solicitar. Y es lo que eh, en el informe de, del relator denominan el estigma. ¿no? Eh, a veces estas personas en situación de pobreza pues, eh, se, eh, han sufrido eh, situaciones un poquito humillantes y sabe que el percibir este tipo de ayudas les puede suponer un estigma, ¿no? El, el bueno pues, entrar dentro de la bolsa de la pobreza y bueno, pues supone un coste personal a nivel psicológico que pues, les hace ser reacios a, a beneficiarse de estas ayudas. Luego, eh, hay otra razón, que es eh, eh, que los sistemas de protección social, a veces, eh, por determinadas exigencias y trámites y criterios, excluyen a, a las personas que más los necesitan. Eh, sabemos que el ingreso mínimo vital desde sus inicios, desde que se, eh, se puso en marcha en junio de 2020, ahora ha ido modificando estos criterios, ha ido ocurriendo para permitir poder eh, a llegar a tener un mayor alcance a personas que no cumplían los criterios iniciales porque las circunstancias vitales de configuración familiar o de situación de vida, pues eh, a veces son muy difíciles y no se ajustan realmente a los criterios que vienen en una ley o en un real decreto. ¿no? Entonces existen estos, estos bueno pues estos problemas de exclusión legal yo creo que a veces son discriminación indirecta y a veces son determinados criterios que eh, excluyen a personas y familias que cumplen otros requisitos pero justo por ese criterio no pueden beneficiarse de la de la prestación y, y esto podría que analizarlo habría que analizarlo y ponerle y ponerle solución ya digo el ingreso mínimo vital ha ido subiendo pero todavía hay determinadas circunstancias vitales que bueno, pues, eh, Gabriel en la inauguración ha mencionado una de ellas y, y luego bueno, pues, Carlos, que me parece que Elena también. Pues, por ejemplo, el problema de la vivienda en España. Eh, eh, la vivienda en España es un problema estructural por eh, los altos precios, la baja disponibilidad de vivienda pública que hay el parque público hace eh, eh, escaso y luego, pues, la falta de accesibilidad. Y esto obliga a que muchas unidades familiares tengan que compartir vivienda. Y esto es un criterio de exclusión a la hora de pedir el ingreso mínimo y tal, por, bueno, pues por, por tal y como está diseñado hasta ahora, ¿no? Y esto, bueno, pues, a nuestro juicio puede suponer eh, algún tipo de discriminación indirecta. Y la última conclusión a la que llega el relator es que eh, a veces los sistemas de protección social para evitar o con la excusa de evitar el fraude, ahorrar dinero, que realmente mm, estemos seguros de que todas las personas que reciben las prestaciones porque se lo merecen, cumplen los criterios, han hecho las cosas, etc. Pues esos sistemas de protección son tan complejos y tan inaccesibles que dejan fuera justo a las personas que más lo necesitan. Entonces es una opción política muy costosa, es muy ineficiente, y no cumple el objetivo para que eh, está diseñado eh, ese, ese mecanismo de, de protección social que debería ser pues, sistema inclusivo. Eh, bueno, y el ingreso mínimo vital... ¿Qué dificultades prácticas tiene en España? Ya, bueno, pues desde la inauguración, desde, desde la ha ido mencionando algunos, y bueno, pues yo aquí he plasmado los que, los que sé que existen, no solamente por mi entidad, que bueno, pues hemos apoyado mucho en, el, en la difusión del ingreso inmobiliario entre la población gitana y el apoyo también a, la, a las tramitaciones y los requerimientos. Solo el primer año, ayudamos a más de 8.000 personas ¿no? gitanas a acceder a la prestación, pero luego también porque trabajamos mucho en red con otras organizaciones, desde la IAPENI y otras plataformas. Entonces, ahora mismo las dificultades prácticas del ingreso mínimo vital están en el acceso, sigue sí, habiendo problemas en el acceso, porque la tramitación y los criterios están poco adaptados a ciertas realidades familiares y sociales de las de las personas, de la solicitud, de la documentación acreditativa, a la hora de las denegaciones, los requerimientos con falta de información, poco clara, no se explica a las personas el por qué se denega se deniega el ingreso mínimo vital. Y luego, sobre todo, un problema fundamental que es la demora, el tiempo que se tarda en responder y las personas se desesperan, ¿no? Eh, y luego, pues ciertos criterios excluyentes de determinados perfiles y situaciones. En esto, también el Ministerio pues, ha dado pasos, ¿no? Como decía Elena, pues ha creado el registro de mediadores sociales para el ingreso mínimo vital que nos puede permitir certificar determinadas circunstancias, ¿no? Eh, en paralelo a los servicios sociales. Pero bueno, en el acceso sigue habiendo un, un poco de, de vivienda. Después está el mantenimiento de la prestación, porque muchas veces hablamos de un non-take-up que es el acceso, pero a nosotros nos preocupa mucho el mantenimiento, porque no es una prestación que te aprueba en un determinado momento y ya sin medir, bueno, pues la tienes aprobada y punto, ¿no? Como puede ser pues, una pensión por, por viudedad o algo así, ¿no? Esta prestación hay que, eh, eh, digamos, se, se revisa todos los años, se regula el importe conforme a la declaración de la renta presentada el año anterior, que corresponde a los ingresos del año anterior todavía, respecto a los ingresos de la unidad de convivencia, la composición de la unidad de convivencia, que sufren modificaciones. Hay personas que nacen, personas que se van, personas que fallecen, hay emparecimientos, hay acogimientos es decir, hay modificaciones de la unidad de convivencia y eso modifica el importe de, de la prestación. Eh, y entonces todos los años pues hay reajustes, y esos ajustes a veces son verdaderos carros de agua fría para las personas, de percibir un, una prestación durante, o sea, un importe de prestación durante un año a reducirlo a la misma expresión al año siguiente o aumentarlo sin explicar a qué se deben esas razones, ¿no? Y sin posibilidad de respuesta, ¿no? eh, de poder hacer un requerimiento o, o, o, o responder. ¿no? Y sobre todo la demora en esto. ¿Esto qué pasa? Que cuando tenemos que hablar de la compatibilidad con las rentas mínimas, en el momento que una persona se le regulariza su ingreso mínimo vital en enero del año siguiente y eh, pega un bajón, por X razones, pues eh, al no tener ingresos suficientes, pues claro, tiene que acudir a los servicios sociales para pedir la renta mínima que complemente. Esto también tarda. Entonces, tenemos a familias, tenemos a personas que están durante meses con unos ingresos mínimos, absolutos, y pues, con, mucha, con, con mucha incertidumbre y con mucho, con mucho miedo. Esta es otra de las razones también por las que muchas familias, no, se, no digamos, en esta situación de indefensión, pues, se desaniman a la hora de, de, de pedir este tipo de ayudas, ¿no? porque eh, anticipan que van a tener después estos quebraderos de, de cabeza Luego hay otro bloque de dificultades en lo que tiene que ver con el apoyo desde los recursos públicos. Entonces, hay, por ejemplo, falta de puntos de atención a dudas o puntos más accesibles. También en esto sabemos que un ministerio habilitó una serie de vías, por ejemplo, Twitter, a través de eh, el correo electrónico, en la web de las redes sociales, etcétera, pero muchas veces se, se solicitan eh, eh, se hacen preguntas que tardan mucho en responderse entonces se nos pasan, pasan los plazos para responder a un requerimiento que ha recibido la familia, es decir estos puntos de atención a dudas para la ciudadanía para las entidades del tercer sector que estamos apoyando en el, en el acceso, eh, deberían ser mucho más ágil, ágiles, deberían estar mucho más Disponibles, más accesibles. Y luego, otro aspecto que vemos en el, en, en, en el apoyo desde los recursos públicos es que muchas veces hay poca coordinación entre servicios sociales y seguridad social, por ejemplo. Es pues lo que el servicios sociales le de medicina a una familia, resulta que la oportunidad de seguridad social es al contrario, no tiene que hacer de la misma manera. Entonces, falta esa coordinación, esa aunar criterios y decidir cómo hacer las cosas conjuntamente. Y luego también a nivel interterritorial, Hemos venido observando diversidad de criterios, en lo que en seguridad social en una comunidad autónoma o incluso en una provincia le dice que hay que hacer de una manera, resulta que la provincia al lado es de otra, ¿no? Se contradice. Eh, también hemos observado baja preparación del funcionario, no en general, ¿eh? Por pues, supuesto que no. Estoy exponiendo problemas, pero en muchos casos... Hay una gran colaboración de los recursos públicos, nos apoyan muchísimo y también se vuelcan en la ciudadanía. Estoy centrándome un poco en los problemas que aún quedan por resolver. Entonces, vemos funcionariado poco preparado, que desconocen los trámites, desconocen cómo hacer las cosas y a veces somos profesionales del tercer sector los que tenemos que decir, no, es que esto hay que hacerlo de esta manera o de esta. otra. Flexibilidad y adaptabilidad también. Estamos hablando de personas que están en situación de pobreza extrema. Seguramente no tienen ni los estudios mínimos muchos de ellos. Por supuesto existe la brecha digital y faltan pues toda una serie de habilidades y competencias para poder pedir citas, hacer trámites, firma digital y todas estas cosas. ¿no? Entonces falta todavía mucha flexibilidad y adaptabilidad al perfil de la población Destinataria. Y luego lo habéis mencionado desde el principio, la complementariedad con las rentas autonómicas. Entonces, esa demora en las resoluciones convierten a muchas familias en titulares de las rentas básicas percibidas con anterioridad. Tienen que devolver en cómodos plazos lo que han recibido, pero claro, no tienen una bolsa de ahorro estas familias. Entonces, todo esto también les genera mucha... Mucha incertidumbre, mucha angustia. Eh, vemos a familias con mucha, mucha angustia cuando reciben la carta de los servicios sociales diciendo: Oye, como te han conseguido el ingreso mínimo vital, ahora me tienes que devolver tanto. ¿no? Entonces, es, es, es, es bueno, pues bastante problemático para ellas. ¿no? Entonces, a veces hay una falta de continuidad en ese apoyo económico, y como decía Carlos, eh, las personas comemos todos los días. Y además deberíamos hacer cinco comidas al día, sobre todo los menores. ¿no? Hay determinados. Eh, eh, apoyos económicos que son fundamentales para las condiciones mínimas de vida. ¿no? Y Malte, también... Perdona, siento sí. tener que intervenir. Eh, si es posible, pues que vayamos eh, finalizando. Más rápido. Sí, por vale. favor, muchas gracias. Muy bien, y luego en la coordinación con las entidades sociales. Bueno, pues sé que en esto también el Ministerio se ha esforzado mucho en avisarnos de pues que había que hacer la campaña de la renta para los perceptores o beneficiarios de ingreso mínimo vital, eh, nos han enviado la información por antelación para poderla difundir, es decir, todo eso muy bien, pero bueno, tenemos que seguir en ello, ¿no? Y luego, sobre todo, hago mucho hincapié en vías de consulta que sean ágiles, que sean directas, donde podamos consultar, porque cuando una entidad social hace una consulta sobre el ingreso mínimo vital, es porque hay familias detrás que necesitan esa respuesta. ¿no? Bien, ¿cuáles son los retos? ¿Vale? ¿Cuáles son los retos eh, en el funcionamiento del ingreso mínimo vital? Pues para ver cuáles son los retos no nos tenemos que olvidar cuál es la finalidad del ingreso mínimo vital. Es un derecho subjetivo, es un sistema, un mecanismo de protección para la inclusión social de las personas. La finalidad última es que las personas puedan vivir con sus propios medios en una sociedad, o sea, pues de manera inclusiva, ejerciendo todos y garantizando todos sus derechos, ¿no? Eh, esa es la finalidad última, pero hay muchas personas que van a estar en, en esa vía mucho tiempo y que van a necesitar apoyo durante mucho tiempo, apoyo económico, que sería la política pasiva, o incluso siempre durante toda, durante toda su vida. Pero luego el ingreso mínimo vital tiene otro componente, que es la política activa, que también hemos, hemos mencionado. Es decir, debería eh, llevar paralelo esta garantía de ingresos mínimos, pues una serie de apoyos a la inclusión, una serie de apoyos a la autonomía de las personas, al poder vivir con sus propios medios, al poder participar de la sociedad de manera autónoma. Esta filosofía del ingreso mínimo vital, con esos dos componentes, de política pasiva y de política activa, a mí me genera dos preguntas. En primer lugar, ¿están todos los que son? Es decir, ¿Son todos los que están? Seguro. Porque los que tienen el ingreso mínimo y tal, tal y como está diseñado, con todas sus medidas, sus criterios, etcétera, son, o sea, todos los que tienen ingreso mínimo vital es porque lo necesitan. Pero están todos los que son, es decir, todo ese, todo ese volumen de personas que preveíamos que iban a ser beneficiadas y no lo son, pueden solicitarlo y no lo hacen, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que les pasa? Están todos los que son. Y, por otro lado, está, bueno, el ingreso mínimo vital y este componente de política activa nos sirve para romper el círculo de la pobreza. Decíamos antes, Bueno, el ingreso mínimo vital no saca a las personas de la pobreza, pero debería ayudar, debería ayudar a través de estas estrategias de inclusión. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las metas a corto plazo? Para el tercer sector, claramente son dos. Hay que lograr un mayor alcance y un alcance más ajustado. Es decir, llegar a aquellas personas o a esas familias que realmente están en situación de pobreza extrema, y a esas personas se está llegando muy poquito. Entonces, tendremos que mejorar los criterios para evitar esa exclusión de las personas más vulnerables, y tendremos que mejorar los mecanismos de acceso y de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la regularización, la renovación, el reajuste, año, a año y todos los sistemas de educación de la renta. Y en segundo, en segundo lugar, la segunda meta. Tiene que servir como mecanismo de activación para la inclusión. No solo con la política pasiva podemos ayudar a las personas. Tiene que ser complementario con las rentas del trabajo y ahí Elena ha mencionado, ayer se acabó el plazo, para hacer aportaciones al Real Decreto de Compatibilidad del IMV con las rentas de trabajo. ¿vale? Entonces, eh, el ingreso mínimo vital tiene que ser incentivador, no desincentivador del empleo. Es decir, las rentas de trabajo eh, tienen que incluirse, es decir, pues, tiene que ser compatible, que yo pueda trabajar al mismo tiempo que el ingreso mínimo vital me ayuda en, eh, eh, a, a salir ¿no? de esa situación de pobreza o pobreza extrema en la que estoy. Entonces, aparte de la complementaridad con las rentas de trabajo, que esto es importantísimo porque nos estamos encontrando personas, familias, que percibiendo el ingreso mínimo vital se les ofrece un contrato temporal, seis sí, meses, tres meses, jornada parcial y no lo cogen, no lo cogen. ¿Por qué? Porque piensan que cogiendo ese trabajo durante tres o seis meses van a perder el ingreso mínimo vital durante todo el año o para siempre. Entonces, esto no puede ser, se convierte en ¿no? Desarrollar las estrategias de inclusión social que tienen que ir paralelas en toda familia, todo hogar, beneficio del ingreso mínimo vital, tiene el derecho... Y, por lo tanto, la administración pública en general tiene la obligación de ofrecer servicios para favorecer su inclusión social. Tienen que ser estrategias integrales y adaptadas a las circunstancias de esas personas. Y en complementariedad con otras medidas de apoyo, como por ejemplo la vivienda, medidas de apoyo a la salud, etc. ¿Dónde debemos poner el foco de esas estrategias de inclusión social? Hemos hablado de la inserción laboral, de la mejora de las condiciones de vida. Nosotros creemos que también hay que poner el foco en el éxito escolar de los menores. Porque, eh, ha dicho Elena, más de 500.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital, bueno, lo tengo por aquí apuntado, y estos son niños, niñas adolescentes, y hay que apoyar sus procesos educativos, ¿vale? Hay que conseguir el éxito escolar para eh, eh, eh, apoyar en su inclusión. ¿Cuál es el papel del tercer sector en esto? Bueno, tenemos un papel fundamental, lo hemos tenido desde el principio, y lo vamos a seguir teniendo. En esto, la administración, a todos los niveles, tiene un aliado. En la difusión y la información a la ciudadanía. En el apoyo a las tramitaciones y los procedimientos administrativos, desde el registro de mediadores sociales, en la complementariedad con las rentas autonómicas, en eso vamos a estar. En los mecanismos de activación, por supuesto, las entidades del tercer sector, estamos cerca de las personas y prestamos ya, veníamos prestando ya desde hace mucho tiempo, servicios de apoyo a la inclusión, desde el ámbito del empleo, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la participación social, desde, las, desde el ámbito de las condiciones de vida, desde el ámbito de la vivienda. Ahí vamos a seguir estando. Lo que pasa es que en todo esto no podemos ser sustitutivos de los servicios públicos, sobre todo de los servicios sociales, porque son los recursos públicos que tienen la obligación, la responsabilidad de apoyar a las familias a las personas en todos estos temas. Nosotros somos complementarios y ahí estaremos. Vale. Y luego, por supuesto, en la mejora de la política, política en todos los sentidos. La ley, los reglamentos, etc. Hemos estado eh, haciendo propuestas desde el minuto cero y seguiremos estando ahí. Como decía Carlos, ¿no? necesitamos recoger el feedback de lo que le pasa a las personas con las que trabajamos y eh, enviaremos ese feedback a... Los responsables de las políticas, en primer lugar el ministerio y el resto de, de responsables de los distintos niveles de la administración del Estado. Pero para, para ello necesitamos cosas. Con esto, con esto ya termino. Necesitamos cosas. Necesitamos información y vías de consulta directa. Necesitamos recibir esa información de cómo se va mejorando la ley, las medidas, los reglamentos, etcétera, para poderla traducir y trasladar a las personas que más lo necesitan. Y luego vías de consulta directa para todas nuestras dudas, que tenemos muchas, tenemos muchas. Y a veces no sabemos muy bien si la respuesta que estamos dando a una familia, a una persona en todos estos trámites, es adecuada o no. Nos da mucho miedo equivocarnos, nos da mucho miedo meter la pata, ¿no? Entonces, necesitamos esas vías de consulta directa que sean más ágiles. ¿Vale? Necesitamos estructura. Necesitamos estructura. Hemos venido apoyando en todo el, eh, lo que ha significado el ingreso mínimo vital con los medios que disponíamos. Nosotros ya sabéis desde el tercer sector, bueno, pues nos sostenemos a través de financiación y subvenciones públicas. Mm, y muchas veces esos dineros van pues al desarrollo de determinados servicios. Hemos tenido que, eh, eh, digamos, de, de, de, eh, disponer de personal para desarrollar esos determinados servicios y derivarlo al apoyo a todo esto. Y ha sido un desbordamiento tremendo durante la pandemia. Ha sido un esfuerzo muy grande, el que hemos hecho eh, los trabajos, trabajadores de, de, de las entidades sociales a todos los niveles, las más, las más grandes, las más pequeñas, hemos estado ahí. Eh, no, no es necesario recordar lo, lo que hemos sufrido todos, porque nos preocupaban las personas, por supuesto, pero necesitamos estructura para hacer esto bien. Necesitamos personal, necesitamos medios Entonces, bueno, ese sobreesfuerzo llega un momento que no se puede sostener y necesitamos esa, esa estructura y más apoyo para poder eh, hacer estas funciones. Necesitamos coordinación con las administraciones públicas, coordinación con el Ministerio de Inclusión, sabemos que lo tenemos y vamos a seguir estando ahí y, y, y pueden contar con nosotros, pero luego a nivel autonómico es muy importante porque... En esa regulación de la complementariedad de las rentas autonómicas con el ingreso mínimo vital, quizás las entidades que trabajamos a nivel region regional tengamos ideas, tengamos un diagnóstico de lo que está pasando, podamos decir cómo mejorarlo o qué criterios o qué mecanismos pueden excluir a las personas o pueden dificultar los, los procesos. Entonces necesitamos esa coordinación y desde luego en el apoyo a las, a las personas, en coordinación con servicios sociales, con seguridad social. ¿vale? Porque al final pues hay que conseguir que las personas bueno, pues consiga, eh, con, logren eh, ser beneficiarios y también pues, eh, eh, tener una, unas estrategias de, de salida de su situación. Y esa interlocución y esa escucha, bueno pues reclamamos también que pueda seguir estando. Mi idea, por ejemplo, es igual que se va a crear el Consejo Estatal, pues que puede haber comisiones o consejos autonómicos que puedan permitir hacer ese seguimiento. En algunas comunidades existen, pero en otras no. Y donde el tercer sector pues puede tener un papel fundamental pues para decir cómo, están, eh, bueno, eh, cómo se están haciendo las cosas y cómo se puede eh, mejorar. Y bueno, pues nada más, siento un poquito, he ido muy deprisa. Muchas gracias y, y ahora si tenéis cualquier, cualquier duda, pues me, me, me consultáis.